Pokémon siempre ha sido de combatir. Los juegos principales nos han enseñado eso y la mayoría de los spin-offs de la franquicia han aplicado esta fórmula también. Mundo Misterioso, Rumble... Incluso los rangers nos han hecho combatir de una forma u otra, pero hay una excepción. Estoy hablando de Pokémon Snap. Muy buenas, soy Delta Ray y bienvenidos a un nuevo vídeo. New Pokémon Snap está a punto de salir para Nintendo Switch, así que... He pensado que hablar del juego original y qué lo hizo tan popular era una buena forma de celebrar el lanzamiento de la secuela más de 20 años más tarde, pero primero, ¿qué es Pokémon Snap. Y cuando he dicho pero primero, quiero decir segundo, porque antes de empezar con el vídeo me gustaría sugeriros que os suscribáis a mi canal si aún no lo estáis. Ayuda un montón y os estaría realmente agradecido. No estáis obligados, por supuesto, vosotros hacéis lo que queráis hacer, en cualquier caso. Pokémon Snap fue un spin-off de Pokémon lanzado para Nintendo 64 en 1999, hace ya 22 años. En vez de combatir Pokémon, el objetivo del juego era ir a los diferentes hábitats Pokémon y fotografiar toda criatura que encontremos. Cuanto más raro el Pokémon y mejor la foto, más puntos conseguíamos. Esto contrastaba bastante con otros juegos Pokémon, especialmente con aquellos que fueron lanzados en el mismo sistema, como los Stadium, que iban de combatir y prácticamente nada más. Snap nos enseñó a los Pokémon de una forma diferente, sí, quizá luchaban entre ellos de vez en cuando, pero eso es parte de su naturaleza al fin y al cabo. Este juego nos enseñó que no son solo máquinas de pelear, sino animales como los que conocemos y queremos, y como tales duermen, comen, se relacionan entre ellos de una forma pacífica quiero decir, y bueno, básicamente hacen cosas de animales, ya sabéis. El resultado es un juego bonito y diferente porque, aunque tu meta sea hacer fotos de todos los pokémon, acaba siendo más un juego tipo, el viaje es lo más importante, en vez de alcanzar la meta es lo interesante. Pokémon Snap incluyó 7 niveles diferentes, cada uno con especies distintas que encajan con ellos. Este es un juego de la primera generación Pokémon, lo que significa que solo habrá Pokémon de esta generación ni Maril ni Cyndaquil, ni mil por ejemplo. Y siendo un juego de Nintendo 64 puede que luzca un poco viejo a estas alturas, así que a lo mejor te preguntas por qué lo llamo un juego bonito, pero sinceramente pienso que aún lo es. Este spin-off vendió bien bastante bien y tuvo buenas críticas, siendo especialmente alabado su concepto fresco, como dije antes, no solo porque sea un juego de Pokémon basado en observar a las criaturas que normalmente usamos en combate, sino porque también fue un concepto apenas usado hasta entonces y que, incluso hoy en día, aún sigue sin explorarse demasiado. New Pokémon Snap está a punto de ser lanzado para Nintendo Switch y añade Pokémon hasta la actual generación así como Obviamente, gráficos mejorados y el nuevo fenómeno Lumini, por lo que se sentirá como una experiencia única e incluso más bonita que antes, mientras mantiene prácticamente todos los elementos que hicieron al Snap original tan popular y querido. Y bueno, eso es todo por hoy. Si planeas comprar ni un Pokémon Snap, espero que lo disfrutes al máximo. No olvides suscribirte si te ha gustado el vídeo y ya que estás, ¿por qué no le das al like y a la campanita? O lo compartes con tus amigos. Tu familia, tu mascota, cualquiera en realidad, eso estaría bastante bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, en serio. Nos vemos.